Bueno, para irse en la Rayo Cruz, me cabe el Luis Cigabila. Entonces, en cuilocho pasó una diza que yo voy a un algo en dice Rita, ¿qué tal en el Hola, eh, mi nombre es Rayo Cruz, eh, soy parte del colectivo Buenos Rita y el día de hoy eh, voy a compartir con ustedes alguna de las cosas que hacemos para la promoción del zapoteco en las redes sociales. Bueno, pues cuéntame un poco de, de qué va este, cole, este colectivo, cuál es su trabajo, cómo hacéis esta difusión del zapoteco. Sí, bueno, eh, el colectivo Buenicista surge en el 2019, bueno, eh, tiene muchos antecedentes, hemos trabajado durante mucho tiempo en radios comunitarias, en, en medios indígenas, y, y el colectivo Buenicista como tal surge en las redes sociales en 2019, en... Con el canal de YouTube te, tenemos un canal de YouTube. Este, estamos también en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter y y pues básicamente la idea era difundir cosas sobre el zapoteco, ¿no? Y publicar videos, compartir eh, cosas también. Pues eh, hacemos memes y todo eso que también ayuda mucho a a, a a generar discusión en torno a las cosas que pasan con él con las lenguas indígenas. Entonces, en eso estamos. Básicamente, donde tenemos más trabajo en, en, en ese sentido es en YouTube, tenemos muchos videos eh, sobre zapoteco, algunos videos enseñando zapoteco, otros videos eh, hablando sobre el zapoteco, eh, algunas entrevistas con personas que han trabajado de alguna manera con el zapoteco o con temas relacionados a, a la Sierra Norte. Y en las redes sociales eh, es más como un apoyo a ese trabajo, como difusión también, pero eh, creo que en YouTube es donde tenemos más concentrado el, el trabajo que hacemos, ¿no? De difusión. Y en, en Facebook este, es, también hacemos cosas de difusión, pero en Facebook somos más, este, hacemos más difusión, más, compartimos más memes, ¿no? Entonces de repente en Facebook parece que es más una página de memes que de de Zapoteco, pero en todas las redes sociales estamos trabajando eh, como como haciendo difusión de de las actividades que hacemos en Zapoteco, pero eh, principalmente en YouTube hay mucho material para mucho material audiovisual para revisar al respecto. Supongo que esta idea de, de usar las redes sociales y YouTube especialmente es un poco esa idea de acercar la, o devolver volver a, a las generaciones más jóvenes, ¿no? que normalmente son las que se hablan pues que tienen menos interés por las lenguas originarias o que no las han aprendido de sus padres. Eh, no sé cómo ves tú este tema, si crees que realmente existe ese desinterés por parte de la juventud o simplemente no se les está dando o no se les ha dado la oportunidad de de aprender estas lenguas indígenas y su lengua materna y adoptarla como tal. Sí, es, es un fenómeno muy interesante eh, que ocurre con todas las lenguas indígenas, creo. Eh, en caso particular, eh, la experiencia que tenemos con el zapoteco es que eh, efectivamente hay una tendencia a, hacia la baja en el número de hablantes de zapoteco. Eh, podemos ver cómo ha evolucionado esto en diferentes generaciones por lo menos en mi familia o en mi comunidad yo veo que en, por ejemplo mis abuelos eran la gran mayoría de, de la generación de mis abuelos eran monolingües en la comunidad monolingües en zapoteco y eh, la generación de, de mi papá creo que también eh, una buena parte eran monolingües en zapoteco eh, eh, de su generación ya hay más gente que habla castellano pero en, pero por ejemplo en mi generación ya eh, prácticamente toda mi generación es bilingüe y eso si bien es, es, es bueno eh, en, de algún modo porque también para desenvolverse en la en el país en, en, en la cultura nacional y todo eso es importante pero eso también significa un un problema muy grave para el zapoteco porque en la medida que nos hacemos bilingües eh, disminuye el uso del, del zapoteco y eh, el castellano empieza a, <coughs> a desplazar el, el zapoteco. Y yo lo veo eh, en ese sentido, y también eh, si, si observo, observo ahora los niños, eh, los niños y los más jóvenes, este, también, en, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, en mi generación, creo que aprendimos el zapoteco como lengua materna. Eh, y aprendimos el español después cuando entramos a la escuela, a los cinco o seis años, pero nuestra primera lengua de niños fue el zapoteco. Sin embargo, ahora una cosa muy interesante que está pasando es que los niños eh, ya no están aprendiendo el, el zapoteco como lengua materna. A los bebés en, en sus casas, los, sus padres les hablan en español porque tienen esta idea de que <coughs> tienen que aprender a hablar el castellano. Entonces, este, pues todo, por todo lo que han vivido, ¿no? Y también por toda la, la relevancia que, que significa hablar castellano, entonces este, les hablan en, en, en castellano todo el tiempo, ¿no? Y muchas veces se da el caso de que aprenden el... El zapoteco después, primero, primero aprenden español, después aprenden zapoteco cuando entran a la escuela, cuando conviven con otros niños. O eh, a veces <coughs> se da de manera paralela, pero eh, cada vez el, el, el castellano está cobrando más, más importancia y pues eso representa un grave problema para el zapoteco.